Señores, Estados Unidos ayudará a reformar la policía aquí en nuestro país. Bueno. El presidente Luis Abinader afirmó ayer que Estados Unidos se comprometió con su gobierno para ayudar activamente en la reforma de la Policía Nacional, sostuvo que esta ayuda para transformar la Policía Nacional se hará a través de proyectos que modernizan su infraestructura, tecnología y lograr la acreditación internacional. El mandatario expresó que los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y la República Dominicana en los últimos meses también han mejorado los procedimientos de reclutamiento y selección de candidatos interesados en unirse a la Policía Nacional. Señores, y esto es de muy gran ayuda que, que Estados Unidos se interese en cuanto a la reformación de la policía, ayudar a la policía, porque eh, han pasado muchas cosas que la gente no le agrada, Exacto. tienen una tasa de rechazo muy fuerte ya, la policía, pero yo espero, yo espero en Dios que esto sea para mejoría, una ayuda de Estados Unidos cae muy bien porque la policía de Estados Unidos se respeta. Sí. Ahora a, a, le han bajado como la guardia, pero siempre se ha respetado la policía extranjera de claro, Estados Unidos. Claro, que sí. Eso siempre. es así. Y Luis Abinader se ve muy preocupado con, para, en cuanto a ese tema de la policía. Porque aquí también la gente dice que, que no, que renuncie el, general, el, el jefe de la policía. Pero renunciar y poner otro. Imagínate, eso eso de adentro que hay que sacar de manzanas podridas claro. que tiene la institución. Es claro no exacto porque dice amable ahora justamente no es el jefe de la policía sino eh, todo lo que está dentro de la policía eh. sí. ya hay muchas cosas eh, malas que no funciona gente que nada más quiere buscársela entonces ahí es donde hay que atacar el problema en esta reforma policial y ya después entonces hablamos del jefe de la policía ni a los Estados Unidos no le conviene que la policía dominicana si no sirva o sea, claro porque eh, trabajan en conjunto claro o sea, hay ocasiones sí. y, y yo creo que la eh, creo que como la, la inteligencia que tiene la policía de los Estados Unidos eh, no pueden trabajar juntos porque la policía de aquí no tiene ninguna inteligencia entonces hay que reforzar tanto con la inteligencia policial a la policía dominicana para poderse también entender un poquito con lo de allá porque no es lo mismo es muy diferente eh, el, el trabajo que hace la policía en los Estados Unidos Ay, a la policía a la policía dominicana